con tracturas musculares, que es grave, ¿no? Y eso, atención, si usted es de esas personas que está pasando demasiado tiempo en la congestión vehicular y está presentando ya dolores, por ejemplo, de espalda, en los hombros, por el estrés, también en el cuello, atención a la siguiente entrevista que tenemos porque vamos a hablar precisamente de cómo solucionar este tema. Voy a avanzar, partner, te vaya, dejo un vaya, momento, vaya, vengo adelante. por acá, porque ya está con nosotros Maciel Cortés, ella es quiropráctico Maciel, bienvenida al programa y tiene esto aquí precisamente, ¿no? el tema de la columna. Exactamente. Muchas gracias por la invitación y pues sí, algo muy importante, el cuidado de nuestra columna. Uh -huh. Actualmente existe el trabajo remoto, los niños algunas veces siguen tomando clases en casa, uh -huh. por ejemplo, y esto nos lleva a algo que vemos muy frecuentemente en los pacientes. Están llegando jóvenes, adultos, con dolores de cuello, con dolores de espalda baja, uh -huh. entonces eh, principalmente el dolor está viniendo en el cuello y en la espalda baja. Uh -huh. jóvenes... ¿Eso qué significa cuando, por ejemplo, uno presenta este dolor en la espalda baja, que es muy usual? Sí, exactamente. Bueno, el dolor en sí puede ser por varias causas, uh -huh. ya sea un problema en la columna o un problema muscular. Uh -huh. Principalmente cuando estamos mucho tiempo sentados, uh -huh. usamos, para empezar, una cartera o el celular en los bolsillos traseros. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos sentados, nuestra cadera no está reposando correctamente, no ¿Y cuál no sería la nivelada. postura correcta? Eso sería buenísimo. A ver, Tineo, si nos ayudas con una silla para ver cuál es la forma correcta de sentarnos, porque muchas veces uno se sienta, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper jorobada y me encorvo, entonces... La billetera también. Sí, la billetera. La billetera. A ver, tenemos ahí la silla, ¿dónde nos podemos colocar aquí, no? A ver, nos sentamos, Tineo, tú ayúdanos, pero yo que estoy con el vestido, sí. siéntate y cuál es la forma correcta, a ver, ¿se tiene que sentar de esta forma para que lo podamos observar mejor? No, de hecho... De costado y... a ver, ponte Tineo para que la experta aquí nos diga, ¿ahí está bien? No, porque, bueno, lo primero sería que la persona asiente bien la cadera, ¿Ya? la base de la silla uh -huh. y uh -huh. la O sea, espada, más atrás, en este, ahí. Que la espalda esté bien recta ¿Ya? y pegada al respaldo. ¿Ya? Otra cosa muy importante y que en esta silla tal vez no se puede hacer uh -huh. es que los pies tienen que estar recargados sobre el piso. Tenemos la ah. otra silla, por supuesto, señor Mayitas. Páseme la silla del costado. Ahí está. Esa, en esa silla sí podemos dar sí, el ejemplo. Atención ahí. en casa porque muchas veces todos cometemos el mismo error. ¿no? Yo los ayudo aquí tranquilos. ¿O sea, esa silla es esa para la columna? Sí, claro. Ajá. Sí, Ahí está en y los esta bares. sería la ideal. Hay que sentarnos con cuidado. A ver, En Esta, por ejemplo. Sí, esta de acá, ahí. En A esta, ver. por ejemplo, aquí sí la persona se puede recargar bien. Uh -huh. Con esto que logramos, primeramente notamos que hay un arco ligero acá en las lumbares. Uh -huh. Esto es lo ideal. Nuestra cadera lumbar tiene. Tres, tres curvaturas muy importantes, que es la lordótica en el cuello, sifótica, y luego de nuevo una lordosis. Uh -huh. lo, important, lo importante es mantener este arco lumbar. ¿Y qué tengo que base. sentir yo? ¿Que estoy derecha al momento de sentarme? Acá en la espalda baja uh -huh. se debe sentir un arco, justamente uh -huh. algo que empuje. Algunas sillas hay ergonómicas que ya traen aquí, uh -huh. un pequeño cojín que ayuda a mantenerlo, uh -huh. pero algunas no, entonces hay que tratar... Nosotros con una toalla doblada, tal vez. Ya, ¿y dónde la colocamos la toalla? Acá. Acá. En la espalda ah, miren, baja. En la parte de la espalda. De para atrás. que haga eh, el, el tema arco. del quiebre, no el arco. Ah, manteniendo este uh -huh. arco ya es más fácil mantener el resto de la espalda recta uh -huh. y algo importante, no hay que forzarnos. Principalmente los hombros deben estar relajados, uh -huh. el cuello relajado y bueno, si trabajamos con computadora, por ejemplo, el teléfono el cuello debe estar recto, la mirada recta uh -huh. hacia el frente, la computadora elevada, ¿Ya? los brazos, por ejemplo, en una computadora tienen que estar recargados a 90 grados así, acá. Exactamente. Uh -huh. Ahí así, está. Y la mirada bien recta al frente. Uh -huh. Ajá. Por ejemplo, esta es una postura ideal porque los pies también están pegando en el piso. Uh -huh. que es lo ideal. Y aquí se debe mantener un arco de 90 grados o un poco más hacia adelante. Perfecto, como él está sentado de la manera correcta, y ya lo saben, la recomendación que nos da aquí también la experta es tener también los, los brazos, brazos ¿no? y pegados sobre el al cuero. Perfecto, gracias, sí. gracias por esta importante recomendación que nos da, ya lo saben y conversábamos entonces con Maciel Cortés y por la información, ahí nos quedamos con Tineo, porque definitivamente hay que revisar también otra información, Lucho, y tenemos a continuación que hablar del Señor de los Milagros.